ya estamos listos para la segunda rodación. Ah, otra cosa la primera localización era totalmente desértica era un desierto total. entonces esta ya tiene otro ambiente tiene ambiente tropical, agua, río tiene un río, eh, árboles eh, una pequeña cascada todo, todo totalmente diferente así que mejor mejor lo vamos en el carro y, y nos vemos ahí en el, en, en el lugar ¿de acuerdo? Bueno, ya estoy aquí ya. Sienten el sonido. Escuchen. Yo estoy acá. Voy a mostrarle el lugar. Miren esto. Lo mejor de todo es en esta plataforma que se ve ahí. Es totalmente plana, totalmente plano, o sea, que el agua está más o menos a más o menos una cuarta dos cuartas de profundidad todo es totalmente plano diseñado fabricado por el hombre por supuesto para poder hacer esta forma de presa o algo así aquí en estos escalones pueden estar los bailarines hay diferentes bailarines con diferentes modelos de ropa todas esas cosas al rato les voy a mostrar la vista aérea para que vean que es una belleza equipos de música estereos en su carro. los mejores de todas las que están ahí en Killer Song en la descripción del video les dejaré un link directo a la página de él dirección de la, de la tienda ahí pueden encontrar lo que busquen y si van de parte de Casamaro Films te darán un 20% de descuento así que no se pierdan esa oportunidad Los colores la ropa, las bombas de humo y todas esas cosas que encontramos en Pachanga Kitschok, aquí abajo dejaré un link directo a la página de Pachanga Kitschok donde pueden encontrar todas las ropas que se van a usar en el video, las bombas de humo, todo lo que se va a usar en el video lo encontramos en Pachanga Kitschok. Vayan allá y si van de mi parte de Casalado Films tendrán un 20% de pop de cada cosa de color. Dígale que compré un video de Films y ahí están los nombres.